Hola amigos, ¿qué tal? Soy Hillary y estamos con la nueva actualización de Phasmophobia, nuestro simulador de experiencia paranormal favorito Este update que viene para Halloween se llama Nightmare, Nightmare pesadilla Y bueno, ¿qué trae? Vamos a ver los lo que trae el, el, los cambios y los, y los añadidos y vamos a jugarlo Bien eh, Nuevo mapa un nuevo mapa de tamaño mediano con áreas de picnic, juegos, carpa, multiplay, una cabaña de troncos y un lago embrujado. Vamos, el típico campamento embrujado de las películas de miedo. Eh, objeto único, ¿vale? Dice que prometo eh, tiene, tiene tanta objetos y tanta calidad este mapa que puede ser que los PCs con un hardware un poquito más... Eh, Mano potente puede que vean una caída de FPS, así que mirarlo y si eso, bajarle la gráfica del juego. Perfecto, otras ubicaciones recibirán más detalles y objetos más únicos en la fecha posterior. De sí? como sabemos en los mapas se repiten los objetos, los ítems. Por eso que los van. Cada mapa va a tener su objeto único. Igual que el diseño de mini, del minimapa que veremos ahora dentro del juego. La dificultad ha sido. Eh, ha sido retrabajada, ha sido recambiada, rematrizada. Por ejemplo, aficionado. Tiempo, tiempo de preparación prolongada, periodo de gracia de caza prolongado, duración corta de caza, la píldora de cordura restaurará mucha más cordura y recupera, y recupera la mitad de valor de su equipo perdido si muere. Intermedio y tiempo de medio de preparación, periodo de gracia de caza promedio, eh, ese que tarda más en cazar, duración media de la caza, eh, la píldora de cordura que restauran algo de cordura, la caja de fusible comienza así, como está traducido, es que, que la caja de fusibles comienza ya eh, apagada Menos lugares para enconderse Y recupere parte del valor de su equipo perdido si muere Profesional, que es la que hemos estado jugando siempre El fantasma rara vez puede cambiar Esto es esto, esto importante eh, eh, Gracias por enviarme un mensaje ahora mismo El fantasma rara vez puede cambiar su habitación preferida después de mudarse eh, A veces el fantasma mismo lo, lo pillamos en un sitio Y a veces se cambia de habitación Pues aquí no lo dicen sin tiempo de configuración es sin nada más entrar, ya hay actividad fantasmal. Periodo de gracia corto, así que prácticamente pff, no puede atacar um, eh, rápido. Larga duración de caza. La pérdida de cordura restaurarán poca cordura. La caja de fusiles comienza apagada y mucho menos escondida Y Nick dificu Dificultad pesadilla, que es la nueva dificultad. Los fantasmas no revelarán un tipo de evidencia. No se quiere decir, porque lo vamos a probar ahora. El fantasma a veces cambiará su habitación preferida después de mudarse. Esto como está más traducido yo entiendo que eh, el fantasma a veces, si lo encontramos en la cocina a veces, se cambiará a otro lado. Eh, sin tiempo para la configuración, así que empezamos ya eso. Periodo de gracia de, de caza más corto, larga duración de caza... La muerte extiende la duración de la caza, así que si hay cuatro jugando y el fantasma mata a alguien, seguirá, eh, eso lo sumará a su tiempo de caza. Así que mientras vaya matando, cada vez cazará más y más. La pérdida de cordura retenerá menos cordura, la caja de fusible comienza apagada, casi no hay incondita, incondita y la interferencia paranormal ha dañado a algunos de sus equipos de monitoreo. Vamos a verlo. Wither han añadido ahora clima. Puede haber cielo despejado, niebla, lluvia ligera, lluvia pesada, viento fuerte y niebla ligera, nieve ligera. ¿Eso quiere decir? Por ejemplo, si hace mucho frío, pues puede eh, el cambio de temperatura hará que sea más difícil encontrar la ubicación del fantasma. Vamos, más jodido. Ouija board. La tabla de Ouija la han, la han reestructurado. La tabla de Ouija no tenía tanto sent no sentido como nos gustaría, así que ha sido renovada. Ahora intercambia cordura por información. Y se le penaliza menos si obtiene una respuesta. La Ouija ahora reducirá enormemente su cordura cuando el fantasma responda. Si el fantasma no responde, solo perderás una pequeña fracción de cordura. Los demonios han cambiado su debilidad para reflejar más estos cambios. Bien. Nuevos fantasmas. Hay nuevos fantasmas. El Onryu, los gemelos, Obake y el rayu. Los gemelos son los fantasmas, ¿eh? Al loro. Vamos a verlo ahora en el juego. Al agacharse el colisionador de jugador, ahora se encoge para coincidir con el modelo. Los fantasmas ahora interrumpirán los equipos electrónicos siempre que sean visibles. Los fantasmas ahora pueden apagar o encender similares a las velas. Al loro, ¿eh? Esto es importante. El uso del guarquital que ahora atraerá al fantasma durante la cacería. Yo cuando juego, mi primo y yo tenemos la coña de darle muchas veces al wakitarki para saber si aún está cazando Pues eso ahora a atraerá al fantasma, pero que encima El wakitarki ahora solo reproducirá sonidos estáticos cuando esté cerca el fantasma Para Mainry, si lo pruebas y el fantasma está lejos, no va a notar que está reproduciendo un sonido estático Pero si está cerca encima lo va a atraer Los encendedores y la vela ahora se apagarán, la pantalla, pa pantalla. Pa, pa, pa. Y cambio Nada. Lo importante es lo, el nuevo mapa y eso he añadido duro. Vamos al juego y vamos a ver qué tal, ¿vale? Con los, el nuevo mapa y los nuevos fantasmas. Bueno, pues después de haber grabado la nota del parche, me he levantado temprano para jugar al Farmophobia para grabar de poder anotar el parche, el mapa, el campamento a ver qué tal y por cierto no voy a decir nada pero por aquí hay cosa escondida que si vosotros mismos cogéis esto podéis ver cosas. no os quiero mostrar nada porque quiero que vosotros mismos vosotros mismos lo veáis vamos con Fasmofobia. vamos a jugar al mapa nuevo ¿vale? no voy a jugar en modo pesadilla porque no vamos a disfrutar el mapa vale Yo sería en, en, en profesional para que lo veáis Bueno, pesadilla eh, Ya lo digo Ya lo he probado Es irrisorio Es imposible El, el fantasma Se cae en medio de sitio El fantasma hace lo que da la gana De tres pruebas O de tres evidencias Del fantasma para poder pillarlo Solo te va a, a dar dos Es un caos y aquí en el, en el en el campamento os puedo asegurar que es peor. Por eso no voy a jugar al campamento en modo de pesadilla. Porque es mejor jugar con alguien. Bueno, vamos a ponerlo todo. Vamos a ponerlo todo, señores. Vale. Uno. Y si. Sí, cámara cabeza. Uno. Izquierda. 1. Sensor de movimiento 1. Micrófono 1. Cámara de foto 2. Sal, sal, sal. Incienso. Sensor de sonido 1. Linterna potente 1. Termómetro 1. Y trípode 1. Venga. No me hace falta. Vamos con Maple Log Campsite El mapa lo he probado, ya digo, pero creo que lo quiero mostrar El mapa mola Es un terreno que aunque sea pequeño Pero es muy extenso Hay mucha vía de escape Y hay muchos sitios para enconderse Demasiado está el mapa nuevo, vale, ahí, ahí tenemos Ahí hay una cámara, hay otra cámara Ahí tenemos el, lo, de, lo de la luz vale Lo fusible Y ambos salido otro esto, esto y esto, y esto Bien. vamos a ver, pues no, las la pruebas, fotografía, miembro y consigue. Pff, Primero que voy a hacer es darle a, a los a lo fusibles Danos una señal Danos una señal Danos una señal Es que es muy complicado pillar fantasma ¿Sabéis? Porque es tan inmenso Que no como No es como en el En un mapa normal y corriente Que hay ahí habitaciones ¿eh? aquí danos una señal danos una señal mira la caga la pata el ¿no, Se encendió la luz, me ha parecido ver la luz en día. Vamos a ver que adentro, por si acaso. que es muy complicado, ¿eh? El mapa es para es para machuar. Bueno, vamos a ir. mapa es muy complicado, baby. Danos una señal Porque es otra Estamos en el exterior ¿Cómo sabemos cuál es la temperatura? Bueno, supuestamente la temperatura ambiental Tiene que cambiar A no ser que esté nevando Danos una señal De aquí están por aquí, ¿no? Aquí Qué Es muy complicado. Yo creo que el mapa es más complicado. Más que, la, más, que las, más que cualquier mapa. Porque en cualquier mapa estamos acostumbrados a estar encajonado. A, estar, a tener, digamos... ¿Cómo digamos? Un camino a seguir. Aquí no. Aquí hay camino. Aquí hay esto. Y de no sabe por dónde te va a venir este, este complicado, chicos. Ya no es una señal. Ya no es una señal. Eh. Bueno, eso ahora es genial Aquí está No sé si está en esta zona No, está aquí adentro Está aquí adentro Sí, está aquí adentro Un uh, sitio más pequeño, ¿no? Aquí, a ver Dale, dale, dale, dale Bueno, pues aquí está No se diga más Vámonos Hemos pillado, ¿eh? Menos mal, eh... La otra vez cuando jugué Me costó toda la pillada o pillado, pillado Y es muy complicado Bueno, pues ya solo queda poner cositas Para ver lo que hay hemos visto que hay algo de actividad paranormal Vamos a ver a algo, creo. Yo creo que es un sitio demasiado pequeño Para que haya orbe Vamos a poner lo que sería eh, Un esto Que había una linterna y vamos a poner un un de cortura yo digo el mapa no es muy grande es mediano pero que tiene tanto objetos tanto lugares tanto todo que mira se complicado eh ¿Puede escribir en el libro? Escribe en el libro. Danos una señal. Pues, pues tendría que me saliera algún fantasma de lo nuevo. Que por cierto no lo he mostrado, la fantasma nuevo No lo he mostrado. No lo he mostrado, eh. No me da cuenta de decir cuáles son los fantasmas nuevos. Mira. Está. El honrio. El honrio suele ser conocido como el espíritu furioso. Roba las almas de los cuerpos de su víctima en búsqueda de venganza. Se conoce que este fantasma teme a cualquier tipo de fuego y era lo imposible para estar lejos de él. Fortaleza. Apagar una llama puede provocar que el honrio ataque. Debilidad. Si se siente amenazado, atacará con menos frecuencia. Juego. Gemelos. Hay reportes que indican que estos fantasmas imitan las acciones del otro. Alternan su ataque para confundir a su presa. Fortaleza. Cada uno de los gemelos puede enfadarse e iniciar un ataque sobre su presa. Su presa. Debilidad. Suelen interactuar con el entorno al mismo tiempo. Hmm. Gemelo. Perdón. Traillo. Un rayu es un demonio que se nutre de la corriente eléctrica. Normalmente es tranquilo, pero se puede descontrolar si absorbe demasiado poder. Fortaleza. Obtienen en su poder de los dispositivos eléctricos cercanos, haciendo que se mueva más rápido. Debilidad. Debido a que siempre inter interfiere con los el aparatos electrónicos, es fácil de rastrear cuando ataca. Bien. Obake. Los Obaque son cambiaforma terroríficos y por ello son capaces de adquirir han sido vistos adoptando forma humanoide para atraer a su presa me molaría que haya un fantasma que se transformara en... es decir, imaginar un multijugador yo voy a una habitación y veo cuando es mi primo o quien sea y tiene la apariencia de esa persona eso me eso molaría fortaleza, cuando interactúan con el entorno rara vez, dejarán rato debilidad, a veces cambiarán de forma revelando así pruebas indispensables Cuidado Esto... No, me voy a dar el Y el Doc. Vamos para allá Y me mayoría, hay un parche que van a de pronto que, es que van a crear más, eh, más paranoia para el jugador ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Vale, vale, vale Ya me va a trolear Danos una señal ¡Danos no una señal! Y hemos creado? Porque aquí no ve orbe La verdad que me un sitio jodido, ¿eh? No, ¡Mamma mía! Me pilla Me pilla Vale, así me veis eh, El alcance de Aquí también Aquí ya no Bueno Uh! O Mamma mía, he visto Mamma mia. Mamma mia, mi gillo la patada, colega. Mamma mía, colega. Ha emulado un ataque. ¡Yux! Hay un bajo cero. Bajo cero. He visto. Bueno, Vamos, he visto, eh. He visto. Eh... Mía y mi arma ¿Dónde hay trabajo? No trabajo Me he Aquí, el bajo cero Sí, por todo esto a ver, no creo que se haya cambiado ¿Aquí? Mamá mía, qué liote Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira ahí está se ha cambiado esto es todo el pasillo este? es todo el pasillo este me ha hablado sé, bajo cero, como, como, como que me ha hablado. Hostia. Oh, y ahí. Melo, ni dos, orbe, momio, colega! ello, orbe, me hemos pillado chicos. En un río Es que antes A ver, antes no había Antes, eh, Cuando había mmm, Temperatura bajo cero No había ningún fantasma con el piribol. Ahora sí no. Ahora sí Ahora ve en un río Vale, el un río que hacía Eh, apagar unas llamas puede provocar que el río ataque Una apago una vela. Estoy muy loco, sabéis. Y quiero probar una cosa. estás aquí dónde estás la pasé por tu lado Está esta, esta por todo esto. Está por todo esto, chicos. Me apago una vela. Vamos. Pues llevo... A ver, es que para que, pa que se muestre el fantasma, no a ver. A ver me va con la tela. Se apaga porque la ha apagado ella Se ha apagado porque el juego disemina Cuando lleves 5 minutos de... Bueno, 5 minutos Cuando lleves un par de minutos de... De fuego Te lo, te lo apagamos para dar por culo No va a atacar seguro Apaga la vela bien para la ¿puedes apagar la vela? Es parece mentira, pero... Pero, pero, pero, eh Luego, ¿qué evidencia fant fantasma le podemos hacer una foto? ¿Por qué? ¿Dejar agua ya? ¿Pero y si la agua ya va a molar? Me estoy... Vamos, me voy a arriesgar tela, eh Ya la última vez que jugué con el incienso me comieron vivo, vamos Gaste un, un incienso delante de un fantasma y me comió vivo Gracias Mammo mío mamo mío mamo mío Voy a llevar esto Cordura 67 Cordura 67 Eso ahí, pues ya me lo ha he hecho Cordura 67 67 Eh... Un miembro de equipo debe escapar del fantasma durante un ataque Vale, fotografía el fantasma Creo que el sitio es demasiado grande va a salir una foto fantasma, ¿eh? Creo que es demasiado grande va a salir una foto Y ya está la actividad en plan... Te voy a pillar, te voy a Mira, me, no me desagrada Pero como no sé dónde aparece Ver, ¿eh? Muy bien, así me dio cámara ¿Dónde estás? Vale, me han cambiado. Ahora, ahora, ahora, ahora se ven huella. No se ven pisar. Un fantasma que va del caso. Y deje pisar de zapato. Decía, mamá mía. Ya está, pues parte par de fotos. Chicos, hemos dado con el fantasma. No va, no va a salir lo que importa. Es el mapa nuevo, lo hemos visto. Lo que importa es hemos dado, hemos dado con el primer fantasma. Y ya sabemos que hay fantasmas que con bajo cero piden, piden, eh, eh speedy box. Que antes no había ningún fantasma con speedy box cuando tenía bajo cero. Ahora sí lo hay. Eh, los gemelos y el, y el, ¿Qué mete, y el onrio. O el ocho? El Como se llame y bueno. A ver. Eh, es que no va a salir el fantasma. Es que no va a salir el fantasma. Hagan lo que hagan, no va a salir el fantasma. Se llama... Jennifer Johnson. Mámame. Jennifer Johnson. Es que no va a salir el fantasma. Aún no sé cómo es la huella, ¿eh? Y creo que leía, leí, que las huellas desaparecen. Yo lo hago muchas veces en mapa grande. He eh. dejado encendido cerca de un sitio donde no vaya a enconderme. Vamos a ver cuándo el fantasma viene por aquí Mira, esta mmm, no la pieza. Esa sí Vale ¿Dónde estás? Quiero verte ¿Dónde estás? Muéstrate Creo que el problema es que aquí Se puede mostrar por todo este lado ¿Dónde está? que voy eh, la caza la han acortado bastante ¿eh? veis que poquillo ha durado o eso o que, o que ha salido en la otra punta y ya dura poco yo creo que yo creo, creo, creo que el tiempo de caza en el modo profesional antes duraba un minuto y le han rebajado para crear que en cada dura un minuto en el modo personal creo que ha pasado eso y me ha atacado con 50 bueno 50, no 50. Nada, hemos hecho... Mira capa, perfecto, porque me ha pillado el capa Y fotografía va a ser imposible, vámonos Hemos hecho que es un hongrio hay que es complicado, el mapa mola El mapa complicado para uno porque es muy extenso Hay mucho recoveco, mucho condita Y el fantasma para dar con él En plan fotografía es muy complicado Y aquí he tenido suerte, eh y ya habéis visto que aún así el fantasma parece que estaba en un sitio y luego estaba en todo el pasillo no sé si sí que se me ha cambiado porque en modo eh, en modo, mirá en modo profesional dice en raras ocasiones la habitación del fantasma puede cambiar es decir, que si aparece en la cocina puede ser que se traslade a la habitación o al dormir o donde sea ahora, en el modo pesadilla el fantasma, eh, a veces a veces la habitación cambiará. Yo ya probé el modo pesadilla fuera de, de cámara. Bueno, no grabé. Y se me cambió cuatro veces. Es una maldita locura para jugar solo. Se cambió cuatro veces. Es una locura. Pero en fin, chicos, hemos dado con un honrio. Ya sabéis, un fuerte like. Si queréis, pues. Más ah. Aquí también venimos con Dios. Ha quedado aquí esperándome, mi primo. ¿Sabes? El pobrecito pues mira lo que pasa. Nos vemos en el siguiente vídeo.